En Córdoba, Chipao. Es 20 de agosto del 2021. El equipo de producción de audiovisuales Apujarguarazo nos dirigimos rumbo a Chipao. Va con nosotros el Guajarapuku Ganso de Quije. de los distritos más importantes de la provincia de Lucanas, en la región Ayacucho, cuenta con infinidad de costumbres y tradiciones relacionadas con las principales actividades económicas, que son la agricultura y la ganadería. Precisamente en esta oportunidad visitamos el paraje de Córdoba, donde la familia Pariona-Cuaresma organiza la herranza más esperada del año en todo el sector que comprende el Valle de Sondondo. Córdoba está ubicado al noreste del distrito de Chipao, a una distancia aproximada de 6 kilómetros. Cada año, la familia Pariona Cuaresma se prepara de lo mejor ...para realizar la marcación y señalización de su ganado. Los familiares y allegados... ...contribuyen sumando esfuerzos para colaborar. Contratan a los mejores músicos... ...que amenizarán de principio a fin... ...esta actividad festiva y costumbrista. Este año han contratado al famoso violinista Alacrán de Sucre y al artista Alipio de Aucará. Aquí estamos precisamente para registrar los pormenores y difundir la pomposidad con que celebran esta bonita tradición. La herranza en Córdoba es un ritual sincrético que recoge elementos de las tradiciones de las provincias de Sucre y Lucanas. En una versión moderna con sus particularidades propias que la familia Pariona Cuaresma han venido incorporando cada año, naturalmente, conservando el legado de sus ancestros. Se inicia con la Anticipa, donde realizan un singular ritual brindando de rodillas con Chunco frente a los santos patrones San Marcos y San Lucas. Chunco es el aguardiente que preparan en unas botellitas especiales que deberán beber obligatoriamente los dueños, los compadres y todos los allegados. Claro, con fe, con fe. Claro, uh -huh. está, está bonito, ¿eh? Ah, claro. <risa> <risa> Después del brindis, los pongos, personajes que tienen el conocimiento y la habilidad de mediadores entre los hombres y las deidades andinas, se dirigen a un lugar específico para realizar el pago a la Pachamama, y desde allí evocarán los favores de la apu Condorcenja para que cuide el ganado. Cada pongo ha llevado en su kipi coca, vino, aguardiente, cigarrillos, llampo y otros insumos con el que ofrendarán, evocando al espíritu de las montañas y las deidades andinas. tanto en casa, las mujeres van preparando las cintas multicolores que serán puestas de aretes a los animales. Central, muy de madrugada, los concurrentes se organizan en diferentes grupos para traer todo el ganado desde sus respectivos comederos que son Genchisa, Antapucru, Condorcenja y Jajiaja. puesta los animales en el contracorral de Córdoba se organizan delegándose diferentes tareas grupo de chaladores margileros capataces inician capturando tres de los mejores becerros, dos hembras y un macho los tumban en el suelo lo hacen entre cruzar de brazos y piernas el macho Va en el centro. Cortan las orejas de acuerdo al símbolo o señal de los dueños. Les ponen los aretes. Luego los cubren con una manta. Sobre ella esparcen la coca. Los dueños tienen que simular ser toros y vacas. Entran de cuatro patas donde está la coca que simboliza el pasto. Tienen que coger con la boca. Los toros pelean a cabezazos y montan a las vacas. Oi, oi. Eu acho que é linda, é o cara. Oi, oi. Oi, oi. Que tá frio, não? Que tá frio, prosigue con la marcación y señalización de todo el ganado. secuencia del chouki, en la que brindan con chicha, beben aguardiente, fuman cigarrillos para protegerse de las malas vibras con el humo, chachan coca para recargarse de valor y energía. Faena ...hasta terminar con la marcación y señalización de todo el ganado. Al atardecer, cuando el sol va declinando... ...se bota el ganado para que se dirijan a sus respectivos comederos. Aquí es que se realiza la secuencia más esperada de la jornada. Participan hasta los que han estado de mirones... Se reparten ramilletes de huayyaichu. Es el rico chiku Los varones simulan ser toros. Estos montan a las mujeres que son las vacas, a quienes las cargan por detrás. Las cruzan simulando engendrarlas. Este acto representa la fecundidad del ganado. Ellas, se defienden de la embestida de los toros que están cargados de testosterona, embadurnándoles la cara con el estiércol fresco del ganado. A esa hora, terminado el frenesí del Chicuchicu, sirven el almuerzo denominado picante de herranza, que consiste en un guiso de papas que acompañan con arroz y pan, Otra de las particularidades de la herranza en Chipao, es el reparto de suero, que en sí, es la chicha de jora. Lo sirven con cancha, que traen los vaqueros, después de haber encaminado el ganado a sus respectivos comederos hasta cierta distancia. Ah, a cochear, vamos a cochear, vamos a cochear, vamos a cochear, vamos ya cochear, vamos a cochear, vamos ya Qué que a dirá. Qué muchacho, suero, a Al día siguiente es el umajampi, pura cabeza. Brindan nuevamente con chunku y con chicha de jora. Sirven varias ruedas hasta la hora del convido. Primero serán los cuyaj, colaboradores con diferentes enseres, y también a todos los asistentes. El convido consiste en un caldo con trozos grandes de carne de alpaca, que en realidad ya es el almuerzo de despedida. de ¿no? Córdoba eh, brindamos todo lo que podemos mmm, para todo, todos los que nos han venido a visitar. Y agradecemos, agradecemos, gracias a todos, eh, sirva, ¿no? eh, sirva, eh, que tenemos, ¿no? es lo que nosotros nos expresamos, tal vez era poco, pero es lo que hemos podido hacer. Gracias producciones, <risa> compañeros hasta los últimos años. gracias. Ese es el tradicional caldo, del gran mujo, ¿mujo le dicen o cómo le llaman? Mm, Sí, mojo, pero más nosotros le consideramos al almuerzo de fraternidad, ¿no? Con todos. Uh -huh. eh, eso sería todo. De, a servirse, ¿no? Gracias. Y la carne es deliciosa, alpaca, la mejor carne del Perú. Es, alpaca. Eh, alpaca, carne de alpaca. Mm, eso es lo que podemos ofrecer, ¿no? Es la, 100% natural. Claro, delicioso. Gracias. Se finaliza esta costumbre tradicional de la herranza del ganado con una jarana naturalmente al compás del arpa y el violín en la que hombres y mujeres cantan y bailan guainos alegres hasta no recordar sus nombres. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey Agradecemos a la familia Pariona Cuaresma por confiar en nuestro trabajo y por la buena atención brindada. Gracias por el caigüe de despacho.